Bueno, entonces, la idea es eh, tomar acá el examen de, de la compañera. Vamos a acomodar, no sé por qué estoy usando el, el pad de la notebook si tengo el mouse. Ahí está. Bien, bueno, él hizo, ella hizo un, eh, definió una array de clientes y una red de publicaciones, ¿sí? así como para arrancar. Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. Pero para poder cambiar eso, ¿Sí? transformar esto en un array de punteros a clientes y no un array de clientes, tenemos que tener la capacidad de poder construir en forma dinámica ¿sí? a un cliente, a un espacio de memoria para guardar los datos de un cliente. ¿sí? Eso ahora no lo tenemos. Nosotros cuando... Eh, vamos a ver la parte del alta, ¿no? Acá, la opción 1 era el dar de alta a un cliente. Bien. Lo que hacemos acá es buscar un espacio libre ¿sí? en el array de clientes. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, teníamos el array de clientes. Eh, ese array tenía, eh, cada elemento tenía un campo que era el isEmpty, donde encontrábamos uno libre. Esa función me devuelve la posición donde hay uno libre. ¿sí? Eh, si esa posición es mayor o igual a cero, acá hay una validación porque si no había más lugar, esta función devolvía un menos eh, uno En ese caso, llamamos a la función que hace el alta, que le pedía los datos al usuario y terminaba guardando en ese array de clientes que se lo estoy pasando acá, ¿sí? Terminábamos guardando los datos de que ingresó el usuario de un cliente en particular. ¿Sí? Entonces, bueno, si... El problema que tenemos es que en esta alta el cliente ya existía porque era parte del array. Pero ahora no va a existir más. Entonces, tenemos que poder construirlo en forma dinámica. Bueno, como estamos hablando de un cliente, el lugar para hacer eso va a ser nuestra biblioteca cliente, ¿no? Que acá se llama cliente. Prenen que se quiere unir alguien. Ahí está, milagros. Perdón, ¿eh? Cuando le di grabar, te eché de la clase. Bien. Eh, bueno, entonces les decía, ¿cómo hacemos para, dónde vamos a poner el código para construir este cliente en forma dinámica? Bueno, dentro de la biblioteca del cliente, ¿sí? Claramente, ya me voy a dejar abierto estos dos, el punto H y el punto C. Eh, y la idea sería agregar acá un método, uh, un método, perdón, una función que eh, me devuelva, ¿sí? El, el puntero a ese espacio de memoria que construí y que tiene un espacio determinado para poder guardar la información de un cliente. ¿sí? Entonces, esa función la vamos a llamar click new. ¿sí? Porque vamos a construir uno nuevo. La pregunta es, ¿qué va a devolver y qué le voy a pasar como argumento? A ver quién, quién opina al respecto. Nadie dice nada. Y el puntero al puntero al array. No, esto no va a tener nada que ver con el array. Esto me tiene que construir un espacio de memoria y devolvérmelo. Y después yo voy a decidir quedar, quedarme con ese puntero y guardarlo en el array. Pero esta función no se va a encargar de eso. ¿sí? Se va a encargar de algo más simple todavía. Que es construir el espacio de memoria con el, el, el, la cantidad de bytes que corresponda y devolverme ese espacio, ¿sí? Nada más. No va a interactuar con el array. Eso lo voy a hacer yo por afuera. ¿Podría ser un puntero a una variable del tipo cliente que vamos a crear nosotros en el main? Bien. Esta función lo que va a devolver es un puntero a un cliente. ¿Cliente se llama acá? Sí, ahí está. O sea que lo que va a devolver es este tipo de dato, cliente asterisco. Un puntero a un cliente, ¿sí? Porque esa función lo que me va a devolver es la dirección de memoria que pedí con malloc. ¿sí? Eso me tiene que devolver. Nada más se va a encargar de eso solo. ¿Y qué tiene que recibir algo en particular? ¿La función crear cliente? No. No vamos a usar funciones como argumentos. Excepto que te quieras ir a las 5 de la mañana de acá. Pero me parece que no es una buena idea. Eh, votemos, flaco. Por ahí. No, no, no. Manténganlo simple. Ya le querían meter en la red y ahora le quieren meter una función. Simple. Una función tiene que hacer una sola cosa y tiene que ser simple. ¿Necesito recibir algo para pedirle un, un espacio de memoria y devolverlo? ¿Un puntero a una variable? ¿No está bien? Eso es lo que voy a devolver. Bueno, dejémoslo así. ¿El espacio? ¿Dónde va a ser guardado? Bueno, eso eh, lo voy a definir por fuera, ¿no? Cuando yo llame a la función. Lo que me devuelva lo voy a tener que guardar en algún lado. ¿sí? Pero eso va a pasar cuando yo use la función. Yo estoy preguntando si la función necesita recibir algo para hacer lo que tiene que hacer. Bueno, vamos a, hacerlo, a hacer el código de adentro y después vemos si necesitamos recibir algo. Es ¿sí? más fácil pensarlo de esa manera. Entonces, ahí voy a poner el código. ¿sí? Esto lo dejo acá como... Completar. ¿Sí? No sabemos todavía si necesita recibir algo. Y ¿Sí? vamos a hacer que haga lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer? Bueno, tiene que eh, pedir un espacio de, de memoria dinámica. ¿Cómo hacemos eso? ¿Con qué función? Con malloc. Con malloc. Muy bien. ¿Qué teníamos que eh, qué tenía que recibir esta función? ¿Qué recibía la función malloc? El size y no okay. no no. No, ningún size. ¿Qué recibe la función? Nadie. Yo lo sé, profesor. No, no, no, no, no, usted no. Kevin. No recibía el, el, el cliente. Ahí te contestaron por el chat, flaco, te lo tradujo. La cantidad de bytes, dijo Ariel. Vamos, ahí Ariel dice que es la cantidad de bytes. La cantidad de bytes, ¿qué, qué quiero? ¿Qué, ¿Qué haga qué? ¿Para qué quiero una cantidad de bytes? ¿Qué cantidad de bytes? ¿Qué más representa eso? El tipo de variable. Que, que echalo, en este caso echalo. sería cliente. ¿Vos sos Ariel? No, no, no, yo soy Ariel. Bueno, Ale, Ariel, completá el concepto. Completá el concepto, eh, por favor. Sí, está bien. Es la cantidad de los bytes que voy a reservar. Muy bien, o sea, del pedazo de memoria que yo quiero pedir, ¿cuántos bytes? Claro. ¿Sí? Todavía no hay variables, porque no sé, o sea, la variable va a empezar a existir cuando yo, ese espacio de memoria que pedí, lo apunte con un puntero que tenga un tipo. ¿Sí? Entonces, cuando lo apunte con un puntero que tenga un tipo determinado, voy a poder interpretar la información que está ahí adentro para leer y escribir de una manera determinada. ¿Sí? Pero mientras tanto, no existe más nada que la cantidad de bytes del pedazo de memoria que pedí. ¿Sí? Y eso es lo que quiere malloc. la cantidad de bytes del pedazo de memoria que me va a dar. ¿Sí? No entienden lo que es un cliente, no entienden lo que es un int, no entiende nada. ¿Sí? Quieren la cantidad de bytes del área de memoria que me va a devolver. ¿Qué me va a devolver? La dirección de memoria donde empieza ese pedazo de memoria. ¿sí? Pero esa cantidad de bytes no tiene que coincidir con el, con el tamaño Obviamente. De, de la variable que, que queremos reservar. Exactamente. Ese pedazo de memoria tiene que coincidir con el tamaño de un cliente, porque yo ahí adentro quiero poder guardar todos los datos que están definidos en la estructura del tipo cliente. ¿sí? Quiero hacer de cuenta que es una variable del tipo cliente que yo definí como si fuese una variable local, ¿sí? Entonces, el tamaño que le voy a pasar ahí en bytes es el tamaño de una variable del tipo cliente, ¿sí? Y ahí es donde entra el juego usar el sizeOf. No es que, así ah, al malloc le paso el sizeOf, no. Al malloc le pasamos la cantidad de bytes, ¿sí? ¿De dónde saco la cantidad de bytes? Bueno, eso es lo que me devuelve el sizeOf, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé la cantidad de bytes de un elemento del tipo cliente? Bueno, utilizo el size of y le paso el tipo de dato, que sería cliente. Entonces esto me va a devolver ese famoso 200, que era el tamaño que ocupaba un cliente en memoria. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos eh, haciendo? Hasta sí. Acá? sí. sí Bien. sí se entiende. Bueno, entonces eso, ese malloc me va a devolver una, una dirección a donde empieza un área de memoria que tiene el tamaño justo para guardar los datos de un cliente. ¿Sí? Pero si quiero guardo números ahí adentro. Puedo guardar cualquier cosa. Nadie me lo va a impedir. ¿Sí? Pero yo lo reservé ahí justito para que entre una variable del tipo cliente, porque eso es lo que voy a guardar. ¿Sí? La voy a usar como si fuese una variable del tipo cliente. Y esto me devuelve un puntero. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago con ese puntero? Me lo guardo. Me define una variable del tipo puntero, P. ¿Sí? Y digo que P es igual a eso. Ahora, ¿de qué tipo va a ser P? Cliente. Ah, no. Del no, tipo puntero a cliente. Puntero a cliente, muy bien. Sería cliente asterisco. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Podría ser void asterisco? Sí. Total va a guardar el mismo número. ¿sí? La variable p va a guardar un número que es la dirección de memoria del área que me devolvió malo. No me va a cambiar lo que guarda por ponerle un tipo o ponerle otro. Digo, ponerle in. No me va a cambiar. El valor va a ser el mismo. Lo que pasa es que como yo la quiero tratar a ese área de memoria como si fuese un puntero a una variable del tipo cliente, ¿sí? entonces ya lo apunto, me dejo guardado esa dirección, en un puntero del tipo cliente. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un puntero ahí del tipo cliente, después voy a poder hacer P flecha y acceder a los campos. ¿Sí? Y ya cargarle valores. ¿Sí? Por eso me conviene que sea del tipo cliente. Bueno, y tenía que hacer el famoso casting para yo indicarle al compilador explícitamente que estoy consciente de que estoy igualando dos punteros que son de distinto tipo. Por un lado, el tipo void, que es el que me devuelve malo, y por otro lado, el tipo dp, que es cliente asterisco, y que yo soy consciente de que estoy haciendo esto. Entonces, ahí le ponemos ese casting, para que no me tire warning, ¿sí? Bien. Bueno, ¿y esta función qué tenía que hacer? Me tenía que devolver ese espacio de memoria. ¿Cómo hago? Yo puse que la función devolvía... ¿Un puntero un cliente? Vos con adentro del paréntesis donde está sizeOff, ¿no hay que decirle la cantidad de, de índices que quiero? ¿Y cuántos quiero? Y por ahora uno. Uno, bueno, entonces podríamos hacer así por uno, ¿no? Pero bueno, multiplicar por uno es lo mismo que no poner nada. Pero si ahí les queda más claro que estamos pidiendo uno, lo podemos dejar así. Y no estaría tan mal. Okay. Pero sí, es el espacio para uno. ¿Y cómo, cómo devuelvo esa dirección de memoria? Así yo puedo llamar a la función y que me devuelva la dirección de memoria. Que primero debería corroborar que no sea, que sea diferente de null. Bueno, ponemos si p es distinto de null. Hago? No tendría que poner retorno, es puntero de P. Reto un P? ¿O asterisco P? ¿O ampersand P? p. Para mí, asterisco P. Eso si pones si asterisco P, eh, estarías retornando el valor de P. El valor de P es la dirección de memoria del pedazo que me devolvió malo. Eso es lo que vale p, la dirección de memoria. Si yo no le pongo nada, eso vale la dirección de memoria. ¿Qué es lo que yo quiero devolver en la función? ¿La dirección de memoria? Dijimos que sí. Sí. sí. Y entonces no le tengo que poner nada. Ya está, eso ya, me, ya p guarda la dirección de memoria. Eso es lo que voy a devolver. ¿Sí? Ok, ok. Y si hubo un error, me gustaría que mi función me devuelva null, para indicarme si hubo un, hubo un error y no pudo obtener esa dirección de memoria. Así que en el caso de que sea distinto de null, eh, perdón, en el caso de que sea null, también me gustaría devolver p. O directamente puedo devolver null, pero bueno, lo mismo, p va a valer null, ¿sí? ¿Está bien? Entonces yo desde afuera llamo a la función y si me devolvió null es porque hubo un error. ¿Está bien? Ahora, ya que estoy acá, ya que estoy ahí y que ya tengo AP apuntando al espacio de memoria del cliente, yo puedo, con ese puntero, acceder a los campos, dijimos. Entonces, yo podría, como para ser prolijo, darle valores iniciales a alguno de los campos, ¿no? Por ejemplo, el eSempty dijimos que ya no lo íbamos a usar más, no lo necesitamos. Así que se lo tendríamos que borrar. Por ahora lo voy a dejar porque si lo borro ya no me compila más el programa, ¿sí? Pero no lo vamos a usar más, después lo vamos a borrar. Pero yo podría darle valores iniciales, por ejemplo, eh, como para ser prolijos. Tampoco es un valor inicial válido, pero yo podría inicializar todo en 0, ponele, no sé. Nombre, en la posición 0, ponemos un contrabarra 0. Y en el apellido también. Y en el quit también. ¿Sí? Como para que las cadenas arranquen vacías. O sea, el contrabarra cero está en la primera posición. Eh, y después, bueno, tenía ese isEmpty que no lo voy a ni poner porque la idea es no usarlo más. ¿sí? Entonces, esto, esta función, cuando yo la llame, le va a pedir memoria dinámica al sistema operativo para guardar un cliente, ¿sí? una variable del tipo cliente. Esa, si me pudo devolver la dirección de memoria la voy a inicializar ¿sí? a esa área con ciertos valores para que no tengan basura. Y voy a devolver esa dirección de memoria. ¿Está bien? Y en el caso de que no se haya podido alocar ese espacio de memoria, me voy a devolver un null, la función. ¿Sí? ¿Necesito recibir algo? Y por lo visto no, porque acá pude resolver todo lo que quería hacer sin que reciba nada la función. Entonces acá le voy a poner void. Y, y ese la, void la... poder Poner, o sea, en vez de poner cero en, en las asignaciones de los campos, viste que pusiste nombre, eh, ahí pones void, si sí, ahí si pones void, mm. ¿es lo mismo, no, porque no? void eh, no es un valor, void es parte de la sintaxis para definir una función, o sea, void no es un valor, no es como null, que es un define que vale un número. No puedo asignarle void a nada. Void sí es una palabra reservada del lenguaje, no como null, que es un valor que vale cero. Ah, ¿sí? ok. Así que no, void se usa solo para indicar que una función no devuelve nada o para indicar que una función no recibe nada, ¿sí? Y después la usas con el asterisco para indicar que es un puntero a un tipo de dato desconocido. Esos son los tres usos de void pero nunca para asignar, asignarlo como si fuese un valor a algo. Bien. Bueno, este sería entonces nuestro nuevo cliente. ¿Sí? Eh, yo llamo a esta función y me devuelve un elemento del tipo cliente. ¿Sí? Bien. Vamos a volver a... ¿Saben cuál es el problema que tengo? No tengo más hojas. Ese es como un problema gravísimo que tengo. Eh, vamos a incluir esta función en el punto H. Así la podemos usar. Ahí en el chat, ahí, es un alumno preocupado de, de que no entiende cómo pasamos de esto a tener más de un cliente. Bueno, ahí vamos. Paren que para usar malo, acá tenía que incluir ese Ah, ya está incluida. Bueno. Bueno, ahora vamos a usar esto. A ver cómo hacemos para tener más de un cliente. Porque, claro, yo acá no creo un array de clientes. Creo uno solo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? Bien. Bueno, voy a. Voy a ignorar todo el, el código que está acá. Así. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo podemos usar esto. ¿sí? Yo puedo decir: click, new. Y listo, ahí ya, ya me va mi función. ¿Qué va a hacer eso? Va a construir un espacio de memoria que se lo va a pedir en forma dinámica al sistema y me va a devolver un puntero a ese espacio de memoria, ¿sí? El puntero me lo va a dar formateado como del tipo cliente. Entonces yo voy a poder con flecha acceder a todos los campos que están ahí adentro. Voy a tratar de dibujar algo parecido a eso. O sea que, bueno, esta es la última hoja. No la quería gastar todavía. Yo hice ese new que está ahí. Y se reservó el espacio de memoria para un cliente. Lo voy a dibujar ahora suelto. ¿sí? Ahí adentro está todo, todo lo, están todos los campos. ¿sí? Recuerden que esto tenía un montón de bytes. Y va a estar el ID... Sí, hay un pedazo para el ID, un pedazo para el nombre, un pedazo para el apellido, un pedazo para el quit, ¿sí? y otro pedazo para lo que sea que decía. si sí, había más cosas. No me acuerdo. ¿sí? Y hay una dirección de memoria ¿sí? que eh, corresponde al comienzo de toda esta área. ¿sí? Cuando nosotros hicimos el size off, nos devolvió el tamaño de todo esto. ¿está bien? Bueno, y el malloc me devolvió la dirección de memoria donde empieza todo este bloque. ¿sí? Vamos a suponer otra vez que es la 55, para no variar tanto con los números. ¿sí? Entonces, este clean new me devolvió la dirección 55, ¿sí? pero ya me la devolvió como un puntero del tipo cliente. ¿sí? Entonces, yo, lo puedo, yo me puedo crear un puntero del tipo cliente, 20 asterisco p cliente, y lo puedo igualar acá. Entonces, ahí ya tengo mi cliente. ¿Cómo accedo a los campos? Bueno, con la flecha. Digo de cliente y escribo un número, 89. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago eso? Bueno, lo que pasa es que eh, PC vale 55. ¿Sí? Entonces, dicen, ah, flecha cliente, flecha ID cliente. Entonces, a partir de la dirección 55, Accede al campo que corresponde y ahí adentro escribe, en este caso el 89, entonces me queda el 89 ahí escrito. sí En, en la partecita de todo ese bloque que corresponde al ID cliente. ¿sí? Que era un int. ¿Puedo crear otro más? Sí, mira Vamos a definir otro. Cliente 2. Vamos de nuevo a la función y me va a dar... Otro espacio de memoria diferente. ¿sí? No necesariamente tiene que ser contiguo con el otro, entonces lo voy a dibujar acá aparte. También van a ser, van a ser los dos pedazos que vienen del heap, pero no necesariamente tienen que estar contiguos, porque a lo mejor eh, yo llamé a otro malloc a otro por el medio en mi código y después hice otro new, entonces me da otro pedazo que no es contiguo. Y acá otra vez. Tengo el pedacito para el ID, el pedacito para el nombre, el pedacito para el apellido, el pedacito para el quit, ¿sí? Y todos los demás datos de ese otro. Y a lo mejor esto tiene la dirección 83. ¿sí? Entonces, PC2 vale 83. Cuando yo acceda al campo ID cliente y le escriba un 90, bueno, a la dirección 83 va a poder acceder al campo ID cliente y le va a escribir acá el 90. ¿Sí? Y ahí ya tengo dos. Para el que estaba preocupado por si podíamos tener más de uno. Bueno, y así puedo tener, por ejemplo, puedo crear uno cada vez que el usuario hace un alta. El problema es que, fíjense que acá cada uno me lo estoy guardando en una variable que definí acá. ¿Sí? ¿Y entonces qué tendría que tener? 100 variables definidas. No. ¿Qué hago en vez de eso? que ya lo dijimos antes, ¿no? declaras un array. Declaro un array, muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar esto por un array que voy a llamar eh, punteros a clientes. Y le voy a poner de nuevo 100. Vamos a ver el, el define que ya tenía acá, cantidad de clientes, que valía 100. Listo. ¿Sí? Me voy a dejar el, el cliente ese que tenía, cliente asterisco, PC. ¿Sí? Voy a dejarlo este. Bien. Entonces, yo ahí hago lo mismo. Construyo el espacio de memoria, me lo guardo en PC. Le escribo un valor, hago lo que quiero y después me lo guardo en el array. ¿Cómo me lo guardo en el array? A la dirección de memoria. ¿Qué tengo que escribir para guardarme eso en el array? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo me guardo la dirección de memoria que me devolvió clean new en mi punteros clientes? y punteros clientes más uno es entre asterisco, eh, no, corchetes. Corchete. Puntero clientes en corchete 0 la posición 0 sería igual a, a asterisco pc. Ah, bien, ahí la compañía le dice esto, ¿Sí? Bien, ¿de qué tipo de dato es pc? ¿Cuál es el tipo de dato de pc? Cliente. No. Eh, cliente, eh, cliente puntero a cliente. Puntero a cliente o cliente asterisco. El tipo de datos es todo lo que está de este lado de la variable. ¿sí? Esa variable no es del tipo cliente. Es del tipo cliente asterisco, que no es lo mismo. Porque si fuese del tipo cliente, esa variable tendría el espacio para guardar todos los datos del cliente. Todo lo que está definido en la estructura cliente. Y si la variable es del tipo cliente asterisco, lo único que guarda es un número, que es la dirección de memoria, a un área donde está todo eso. O sea, es completamente diferente, ¿sí? Si la variable es del tipo cliente, que si es, de la de que si es del tipo cliente asterisco. ¿sí? Es muy importante esa diferencia, que la vean. Cada uno de los elementos de este array, ¿de qué tipo es? Cliente asterisco. Cliente asterisco, muy bien. Que es el mismo tipo que esta variable, ¿no? O sea, cada uno de estos ítems va a guardar una dirección de memoria también. Entonces, ¿cómo igualo un elemento del array con la variable? Si son los dos del mismo tipo. Eh, sin el asterisco. Sin el asterisco, muy bien. Si ya son del mismo tipo. Si yo le pongo el asterisco acá, este puntero lo transforma en el cliente, en el tipo cliente, ¿sí? Escuché un ruido acá, Ah, porque alguien que se fue a comer quería sumarse, ahí está. No, se me había cortado la luz. Por este. ¡Oh, qué bajón! Bueno, eh, entonces ese asterisco no va, ¿sí? No empiecen a inventar asterisco por todos lados, siempre tienen que chequear el tipo de dato, ¿sí? Así que ahí estamos haciendo eso. Estamos guardando la dirección de memoria que me devolvió el clean new en la posición 0 del array. ¿Sí? De la misma manera, ahora este puntero lo puedo usar como un puntero auxiliar. O sea, vuelvo a usar el mismo para pedir otro espacio de memoria, me guardo esa otra dirección que era, ¿cómo le pusimos? 83 en vez de 55. ¿Sí? O sea, en la, en la primera pasada, la primera llamada clean new Reconstruyó este espacio y me devolvió un 55 que se guardó en PC. Y después ese 55 lo estoy escribiendo en la posición 0 del array. ¿Sí? Ahora ya ¿Eso, no, lo, eso, no, eso no es lo mismo si lo pones con álgebra de puntero? O sí, no. esto lo puedo escribir de tres maneras diferentes. Pero bueno, me dijeron esa que era la más sencilla y puse esa. Ahí está claro que estamos escribiendo en la posición 0 del array. Por ahora eso es lo único que me interesa. Que quede claro eso, que estamos escribiendo la dirección de, del cliente en la posición 0 del array. ¿sí? Y que el array tiene elementos del tipo cliente asterisco. Con eso estamos. Después eso sí lo puedo escribir con álgebra también de punteros y hacer todo el más y todo ese lío. ¿Cómo guardo el que sigue sí, eh, en la posición 1? Fíjense que ya no necesito crear otra variable más. Puedo usar la misma. Ahora la piso, antes tenía un 55, ahora va a tener un 83. No me importa. Va a apuntar al, al segundo que construí. Va a apuntar a este. Y me lo guardo en la posición 1 del array de la misma manera. Y ahí me lo guardo en la posición 1. ¿Sí? Y así me puedo ir guardando todos los que voy creando en el array. ¿Sí? ¿Cuándo voy, a crear, ¿Cuándo voy a hacer algo así? Bueno, cuando el usuario elija la opción del menú alta, alta de cliente. ¿sí? Cuando elija la opción alta de cliente, construimos uno con los datos que cargó el cliente. Eh, cargamos eh, esa área de memoria con todos los datos y después la guardamos en el array. ¿En qué posición? Y, bueno, no en la cero, ahí fija, en una libre. Tendremos que buscar una libre dentro, dentro de ese array y guardarlo ahí. ¿Está bien? Esa es la idea. ¿Te entiendes? Hasta acá lo que hicimos, ah, creamos esta función y ahora la estamos empezando a usar. Preguntas, hasta acá. Yo hay algo que no termino de entender. Con el clean new recibimos... Eh, la dirección de memoria de donde queremos dejar ese cliente así que pc en este caso bueno vale 55 ese 55 lo escribimos en la posición 0 de punteros clientes pero no termino de entender cómo en dónde queda porque punteros clientes no tiene varios campos o sea no termino de entender eso bien punteros clientes es un array de punteros sí del tipo cliente. Si yo te lo dibujo acá al lado, sería como un array que tengo por acá, en donde cada elemento de punteros cliente no tiene los campos, como vos estás diciendo, de cada uno de los clientes. Porque el tipo de dato del array no es cliente. O sea, no es así como lo veníamos usando en el parcial. No es un array de Elementos del tipo cliente. Si fuese así, sin el asterisco, cada uno de estos, acá tendría también el ID, el nombre, el quit, lo tendría acá, adentro de cada uno. ¿Sí? Pero nosotros definimos un array de punteros de tipo cliente. ¿Sí? Como el array es de punteros, acá lo único que voy a guardar es un numerito, que es una dirección de memoria a un espacio de memoria donde están todos los campos, el ID, el nombre, que son estos. Entonces, la idea es acá solamente en el array guardar el 55 y guardar el 83. sí Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, pongo punteros clientes, punteros clientes, en la posición que yo quiero, por ejemplo, en la 1, y ahí escribo, El valor de este PC, que es lo que me devolvió el clean new, que es ese número, que es o este o este, ¿sí? o el que sea, pero es, siempre es un comienzo, un espacio de memoria, que es el que yo pedí con malloc. ¿Sí? Entonces, yo lo que terminé haciendo ahí en el código es esto. Cuando hice esto, se escribió el 83 acá, en la posición 1. ¿Sí? Eso no significa que yo después no pueda acceder al campo que yo quiera, del que yo quiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es igual que el PC, ¿sí? Es un puntero a uno de estos. Entonces le puedo poner flecha y acceder a los campos. ¿Sí? Si yo quiero después, más adelante en el código, acceder al nombre de este cliente, pongo punteros, cliente 1, flecha, nombre... Y ahí accedí al campo nombre, ¿sí? Del elemento 1 de este array de punteros. Entonces, punteros clientes sub 1 viene acá. Como esto es un puntero y yo le puse flecha, a donde apunta va a ir a buscar el campo que yo nombré. En este caso, nombre. Y ahí lo tengo disponible para escribirle algo para leerlo. ¿Sí? Pero, ¿dónde es que realmente están los datos? Bueno, están en un lugar donde yo ya no tengo acceso. O sea, tengo acceso a través de los punteros. Pero ya no hay más una variable cliente donde están todos los datos adentro. ¿sí? Eso pasó a ser ahora el espacio de memoria que yo pedí con malloc. Nunca más lo defino como una variable. ¿sí? Lo único que yo defino ahora son variables punteros a esos espacios de memoria donde están los datos. Como las variables son punteros con el tipo que corresponde, en este caso cliente, puedo acceder a los campos que están ahí adentro. sí no sé si eso era lo que estabas No, sí, entendí con el dibujo que es un nuevo array, digamos, que sería el de punteros clientes, y ahí guarda la dirección de memoria de cada uno. Había entendido como que desde ahí eh, tenía acceso a todos los campos, o sea que ya estaban ahí, pero no, en realidad estaba apuntando a la otra variable que ahí sí tiene todos los campos. Excelente. Bien, bueno. Eh, esa es la idea, ¿sí? Y este es el array que hablábamos hoy más temprano, que tendríamos que inicializar todo con ceros, ¿sí? y después a medida que yo le voy escribiendo direcciones, bueno, sé que esas son válidas porque las escribí y son distintas de cero. ¿sí? Entonces, ¿qué nos falta hacer acá? Porque acá hay algo, acá hay algo, acá hay algo, pero no lo puedo tomar como una dirección válida, ¿sí? Porque lo tengo que inicializar con un valor que me diga, che, mira que acá no hay una dirección válida. Así yo después, si tengo que dar un alta, me creo otro y puedo hacer que este apunte ahí. Pero para hacer eso necesito saber que este está libre. ¿sí? De entrada van a estar todos libres. Entonces tenemos que seguir haciendo esa función de inicializar. Pero en este caso le vamos a escribir una dirección de memoria inválida a cada uno. Que es ese famoso null, que dijimos que valía cero. Entonces la idea es que todos arranquen con cero. Y cuando yo quiero buscar uno libre acá adentro, busco a ver cuál vale cero. Entonces sé que ahí puedo escribir una dirección de un cliente nuevo. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, hasta acá, entonces, ¿todo bien? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien está perdido? Miren que esto se tiene que entender, porque de acá a que termine la cursada, vamos a trabajar con esto. Yo sigo teniendo preguntas, profesor, pero me dijo que no pregunta. Bueno, ahora una preguntita. Y pasa que te entendí todo hasta acá, me estás matando con una preguntita, no sé qué preguntarte. Sos bueno, muy buenos de... explicando, claro, el... Yo creo que la hoja es todo. La hoja es maravillosa. Claro, no. Eh, eh, preguntame eh, cómo inicializamos el array. Bueno, vos decís para hacer una función que inicialice el array, está buena. Claro. Bueno, para inicializar el array, así como teníamos antes una función para inicializar el array, ¿sí? ya la teníamos, que lo que hacía que era, ¿dónde está? Acá lo tuvo que haber hecho. Acá está. Inicializar el array. Bueno, lo que hacía era cargar ese campo isEmpty en cero. ¿sí? Bueno, pero ahora el array ya no va a tener más elementos cliente adentro. Así que esa función no nos sirve. Tenemos que crearnos nuestra propia eh, cliente Inicializar, eh, array, le voy a poner punteros, punteros, para no romper lo otro, porque si no va a dejar de compilar todo, ¿sí? eh, Y le voy a pasar el array, punteros clientes, y le voy a pasar la cantidad, como siempre. Este sigue siendo un array con una cantidad fija, ¿Sí? Bien, el tema es que lo que vamos a hacer dentro de la función va a ser diferente. ¿sí? Porque ahora inicializar el array significa otra cosa. Entonces, bueno, hagamos esta función. Así de entrada, todo este array está inicializado con cero. ¿sí? Y después vamos a hacer un alta y vamos a incluir un nuevo cliente acá al array. Bueno, entonces voy a volver a la, a la, al archivo de cliente para agregar esa función que me va a inicializar el array. ¿sí? Fíjense que hicimos, es, estamos haciendo lo mismo que antes, pero ahora el array no va a ser más de cliente, sino que va a ser de cliente asterisco. Bueno, entonces abajo acá del cli new vamos a poner la función que inicializa el array. Bueno, ¿qué me va a devolver la función? Bueno, me va a devolver si hubo un error o no, así que acá le pongo un int. Y esta cantidad que le voy a pasar, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo voy a recibir? Como un int. Como un int, muy bien. Sí, ese es el, el largo del array. Bueno, y ahora nos queda la pregunta de cómo recibimos el array de punteros clientes. ¿sí? Vamos a ver cómo estaba hecha la otra. Yo acá tengo la función que se llama inicializar array, ¿sí? Y fíjense que está recibiendo el array, bueno, acá le puso límite, ¿no? Eh, está recibiendo el array, pero este es un array de elementos del tipo cliente, ¿sí? Fíjense en la definición. El array es de cliente. Y eso es lo que yo le estoy pasando. ¿Está bien? Es un array en donde... Cada uno de estos ítems tiene los datos de todo un cliente. O sea, tiene todo lo que está acá adentro. Tiene el ID, tiene el nombre, tiene el quit, todo en cada uno de estos. ¿sí? Entonces el tipo de dato es cliente. Son elementos del tipo cliente. ¿Cuántos? Bueno, los 100 que defino acá. Cuando se lo paso a la función, ¿qué hice con el tipo de dato del que era el array? Que es este. Le agregué un asterisco. ¿Sí? O también, ¿se acuerdan que lo podríamos haber hecho así? Se podría haber dicho es un array. Y era equivalente, es lo mismo. ¿Un array de qué? De clientes. ¿Sí? Estos dos corchetes pueden imaginarse como que pasan acá como un asterisco. Y esta sintaxis es equivalente. ¿Está bien? Pero ahora mi array no es de elementos cliente. Es de elementos cliente asterisco. Acá arriba. El array que tengo ahora no tiene el tipo de dato cliente acá. Tiene cliente asterisco. ¿sí? Entonces, ¿qué le voy a poner a mi función ahora para recibir un array de punteros? Un puntero a array cliente, asterisco. Voy a seguir la misma sintaxis, ¿sí? Porque las reglas no cambian en el lenguaje. No importa cuál sea el tipo de dato, las reglas son las mismas. Voy a traer eso como machete. Bueno, acá lo vamos a llamar array para que nos quede igual. Si yo acá le pongo los corchetes, acá adelante lo que tengo que poner es el tipo de dato de los elementos. ¿no? Que antes era cliente y ahora el tipo de dato que es cliente asterisco. Bueno, eso es una manera. Ahí recibo un array de elementos del tipo cliente asterisco. ¿sí? Esa se lee bien. La otra es lo mismo. Eso, estos corchetes pasaban a ser un asterisco de este lado, entonces me queda así. vean. bien? Bueno, sea, más bizarra, pero sería equivalente. A mí me gusta esta porque se entiende más lo que estamos haciendo. Es un array de elementos del tipo cliente asterisco. Bien, bueno, entonces ahí recibimos nuestro array de clientes, eh, de punteros a clientes, y recibimos el ¿Con tamaño. Es un Sí, decime. Si yo hago un puntero de un puntero, ¿no le tengo que pasar un puntero en vez del array de clientes? O sea, la función en el main. Sí, pero recordá que el nombre del array siempre es un puntero al comienzo del array. Entonces ya el nombre del array solo es un puntero. Y en este caso, como eso va a ser un puntero al primer elemento, pero el primer elemento es un puntero, entonces ahí tenés el puntero de puntero que vos querés. Y por eso tenés el doble asterisco ¿sí? Acordate que el nombre del array es un puntero donde comienza el array. Ok, pero si, si yo le paso directamente a la función, acá en el main, creo que está más abajo, si yo le paso puntero de cliente, ¿no le estoy pasando esa posición? O sea, ahí no le tendría que pasar punteros, o sea... ¿Puede ser que le poner el eh, No, el, el asterisco. No, al nombre de la array jamás le tenés que poner un asterisco. Te hace una sintaxis incorrecta. Te no. termina devolviendo el, el, el elemento cliente del, del primer elemento. No significa nada eso. Ah, ok, está bien, está bien. Está bien, porque estaba muriendo. No, jamás. Nunca vas a ver que le pones el, el asterisco al nombre de una array, ¿sí? sí Vos lo que tenés que pasar acá es la dirección de memoria donde empieza el array, que es igual al nombre del array. ¿Sí? O sea, la regla es la misma que antes. Fíjate que la sintaxis no cambió. Yo tenía un array de cliente y acá, para pasarle el puntero al array, le paso el nombre del array. Bueno, acá tengo un array de cliente asterisco y para pasarle al array, le paso el nombre del array. ¿Sí? La regla no cambia. Y este lado tampoco cambia. Para recibir un array... Pongo, le doy un nombre a la variable y le pongo los corchetes. Y de este lado pongo el tipo de dato de, de cada uno de los elementos. Que en este caso pasó de ser cliente a ser cliente asterisco. Ok, listo. Ahí quedó. Okay. La misma regla para todo. Bueno, entonces, ¿cómo inicializamos ahí el array? Podríamos copiarnos la otra función, ¿no? Que está bastante buena. ¿Dónde está? Tenemos que iterar el, el array este que estamos recibiendo. Me voy a robar esto. ¿De qué vivir un programador? De hacer esto, mire. Ahí está. Bueno, y acá en vez de len le voy a poner límite. Así ya no tengo que cambiar todo. Límite. Ahí está. ¿Sí? Dejo esa comentada también entonces lo que tenemos que chequear es lo mismo, que el array sea distinto de null, que el límite sea mayor a cero. ¿sí? Como decía ahí la compañera, tenemos que iterar eh, la cantidad que tenga, la cantidad que me vino en el límite. Lo que tenemos que hacer distinto es lo que hacemos acá. Porque ahora ya el array, cuando le accedemos a un elemento, eso no va a ser más un cliente. Ahora es un cliente asterisco. ¿sí? Y el isEmpty no lo quiero usar más. Yo quiero directamente acá, recuerden que ese array es este, ¿sí? Yo quiero escribirle en cada posición un cero, un null. ¿Sí? El array ya no guarda un cliente en cada elemento, guarda un puntero, guarda una dirección de memoria, nada más. Entonces, lo único que yo quiero hacer es ponerle 0, 0, 0, 0, 0, 0 a todas las posiciones. ¿sí? Entonces, ¿qué le escribo acá? A cada elemento del array. Igual a null. O cero. Igual a null. Si te paras arriba de null, te va a decir que vale 0, ¿ven? ¿eh? Vale cero. Me lo castea a de asterisco, pero sigue siendo un cero. ¿Está bien? Si yo pongo un 0, anda igual, hace lo mismo. Es la misma cosa. Pero como sé que eso que estoy escribiendo ahí es una dirección de memoria, lo utilizamos con null. sí Pero se va a guardar el número cero. Y listo, ya tenemos nuestra función que inicializa nuestro array. Está buenísima, ¿o no? Parece inclusive más sencillo que antes. Bueno, me voy a llevar esto a el punto H. Así también nos queda. Esta sería la parte de memoria dinámica. ¿sí? No voy a borrar nada de lo que ya está. Para que esto siempre siga compilando. Bien. Bueno, entonces, hicimos la función que inicializa el array y e hicimos la función que nos devuelve un cliente en forma dinámica, ¿sí? Y lo inicializa todos los campos ahí con, con cero. Bien. Bueno, entonces ya tenemos todo lo que está en el papel. ¿Sí? Lo que nos falta hacer ahora es, en el momento del alta, crear uno de estos, buscar una posición libre y cargarlo en esa posición libre. O sea, cargar la dirección de memoria de este que creamos en la posición libre, ¿Sí? Para eso voy a necesitar una función que me busque una posición libre acá adentro. Que es una función que ya tenemos también. Porque acá la compañera lo había hecho. Antes de dar el alta, ¿qué hacíamos? Esta es la opción del alta. Busco una posición libre ¿sí? en el array de clientes, en este caso, chequeando ese campo isempty. Bueno, ahora lo que voy a chequear es que la dirección sea... Eh, sea cero. Si la dirección es cero, si ese campo está libre. ¿Sí? Entonces me voy a tener que hacer mi versión de getEmptyIndex con, con, con memoria dinámica. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a hacerlo acá. Me va a seguir devolviendo lo mismo, ¿sí? La posición. Y va a seguir recibiendo ahora el array de punteros clientes con su límite. ¿Sí? Esto es igual. Y tenemos que iterar, igual que acá. Fíjense, vamos a buscar la, la original. A este le voy a poner con eh, array de punteros. Ahí está. Vamos a buscar la original a ver cómo estaba hecha. sí está. Fíjense que recibe el array de elementos cliente, ¿sí? No punteros cliente. El límite itera. Y pregunta si el empty vale 1, que significaba que esa posición estaba libre. ¿sí? Eso es lo que tenemos que variar. Porque ahora, ¿qué significa que la posición del array esté libre? Que sea igual a null. Que sea igual a null directamente la posición del array, ¿sí? No, no accedo a ningún campo de nada porque no tengo a dónde acceder, no están los campos, ¿sí? Es simplemente este array con todos los valores en cero. Eh, no hay campos en ningún lado. Entonces yo tengo que iterarlo y decir, a ver, ¿cuál vale cero? Ah, mira este vale cero. Bueno, entonces ese está libre y ahí puedo escribir una dirección de memoria de uno de estos que construí. Que lo construyo aparte, ¿sí? Bueno, entonces también me voy a robar, el código de esta función que ya teníamos, y lo vamos a adaptar, ¿sí? Acá lo tenemos. Bien. Acomodo un poquito esto. Ahora tenemos un array de cliente asterisco. Entonces, la posición del array Si vale null es porque ese lugar está libre. Entonces, esa posición me la guardo acá en respuesta y ya salgo y devuelvo esa posición. Recuerden que esto devolvía la posición del elemento que estaba libre. ¿Sí? Entonces ahí ya está. Ya, ya tenemos la función que nos devuelve la posición libre. ¿Sí? Estamos más cerca de hacer el alta, ya no necesitamos más nada. Casi. Bueno, necesitamos un montón de cosas, pero casi nada. Eh, entonces, bueno, ya vamos a hacer un alta así nomás para que se entienda lo que estamos haciendo. Y después lo hacemos en la función de alta. ¿sí? Bueno, primero voy a borrar todo esto que habíamos puesto acá. Me voy a dejar solamente el, el array de punteros. ¿sí? Bien, esto es lo viejo, no lo voy a borrar, no voy a borrar nada pero la idea sería que esta parte es con memoria dinámica. ¿sí? Y ahí es donde creé el, el array de punteros y lo inicialicé. Lo voy a inicializar después para seguir la regla de primero definir todo y después inicializar. Bueno, acá me faltaría chequear el error. Chequeé igual que esto. ¿sí? Bueno, no lo voy a hacer porque no tengo ganas. Ahí está. Eh, no nos desviemos. Vamos a hacer el alta. Y para hacer el alta tengo que hacer lo mismo que ya hacía. Pero ahora no lo voy a hacer con esta función, ni voy a trabajar con este array. ¿Sí? Esto es lo que hacía antes. Ahora voy a trabajar con el array de punteros. Entonces, voy a llamar a la función index con array de punteros. Y le voy a pasar el array de punteros. ¿Sí? Que yo le puse clientes punteros, ¿no? No, ¿cómo le puse? Me perdí. Ah, punteros clientes. Ahí está. Si sí le puse a mi lista de clientes punteros. Bueno, entonces le paso ese array. Y la cantidad, cantidad clientes. Listo. Entonces ya tengo ahora la posición libre, pero en el array de punteros. ¿sí? Bien. Bueno, si, si salió todo bien, voy a entrar acá, ¿sí? Que es donde hacía el alta. No lo voy a dejar comentada. ¿Y qué tenemos que hacer para hacer una alta de un cliente? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer. Yo ya encontré mi posición libre acá adentro, que es donde voy a guardar la dirección del espacio de memoria. ¿Pero tengo el espacio de memoria o no lo tengo todavía? No. ¿Y entonces qué tengo que hacer? usar la función clean new, ¿no? Muy bien. Lo primero que tengo que hacer es guardarme en un puntero auxiliar lo que me devuelve clean new. ¿Sí? Y este puntero auxiliar va a tener que ser del tipo cliente asterisco. Es ¿Sí? como estaba el que borrar recién. No sé por qué lo borré. Vamos a definirlo. Voy a poner acá para que quede todo junto. Ahí está, le puse pc. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tengo mi puntero, ¿sí? que podría ser null, que significa que, no sé, no tengo más memoria, sería muy raro que no tenga memoria, pero bueno, comparemos que sea distinto de null para trabajar con ese puntero, ¿sí? si no doy un error. Entonces ahora sí tengo, como está en el dibujo, tengo la posición donde voy a, quiero escribir la, la dirección de memoria del área que ya la construí, me la devolvió el CleanU, Es esta. ¿Sí? No tiene nada cargado adentro. Le tengo que pedir los datos al usuario y cargarlos acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pedir datos al usuario y cargar eh, los campos del espacio de memoria de memoria. Ahí está. Eso es lo que tenemos que hacer primero. Y después tenemos que guardar la dirección del nuevo cliente en el array de punteros. ¿Sí? Ese sería el paso 2. Bueno, vamos a hacer primero el paso 2, que es el que más me interesa. Y después hacemos el paso 1. ¿Quién tiene la, la, ¿Qué variable tiene la dirección de memoria de ese cliente nuevo? PC. PC, muy bien. ¿Y dónde lo tengo que guardar? En la primera posición de mi array. Bien, el array es este, ¿no? De los clientes. Claro. Pero no lo tengo que guardar en la primera posición, en la cero. Lo tengo que guardar en la que encontré libre. En auxiliar índice es la que me devolvió esta función que hicimos, ¿sí? Que me buscaba uno libre. Entonces, me lo guardo en auxiliar libre. O sea, la misma lógica que teníamos antes. No cambiamos nada. Esto de guardarlo en la posición auxiliar libre lo hace internamente esta función, alta rey. ¿sí? Ahora lo estamos haciendo acá porque estamos desmenuzando todo de nuevo. Bueno, entonces, hay que guardo? PC, que tiene la dirección de memoria ¿sí? de ese nuevo cliente, de esa nueva área de memoria donde está, están los datos del cliente, o van a estar ahora cuando los cargue. Bien. Bueno, y cuando lo escribí, esa dirección de memoria, esa de valor del array dejó de valer 0, que era su valor inicial, y empezó a valer algún número, ¿sí? que tiene que ver con la dirección del espacio que me devolvió. ¿sí? Entonces tengo a PC que apunta a ese espacio y tengo la posición del array que también apunta a ese espacio porque yo hice que PC va a, eh, se escribiera acá sí entonces me quedo apuntando desde el array. ¿sí? PC es un auxiliar después se va a ir pero por ahora PC está apuntando ahí también sí al área que me devolvió el CLINU. y lo interesante es que con PC yo puedo acceder a los campos yo puedo acceder al ID cliente y ver cómo generar un ID Puedo acceder al nombre y pedírselo al usuario y guardarlo ahí. ¿sí? O sea, toda la parte del alta que está hecho dentro de la función esa alta array. Eh, lo podemos usar con, el, con ese PC. ¿sí? Y después lo guardamos en el array. ¿sí? Esa sería. ¿Se entiende la idea? Lo que nos falta hacer ahora es cargar los datos. ¿sí? Pero ahí ya hicimos el alta. Bueno. Y ahí en el acá? Y en el alta tendrías que hacer unos auxiliares para poder validar esos datos. Y ahora vemos. Ahora vamos a agarrar el alta esa y la, la modificamos. No, no es mucho lo que hay que cambiar, ¿eh? Vamos a casi usar la misma función. Todo depende de eh, qué queremos hacer. Porque, por ejemplo, eh, esta alta ya estaría haciendo esto adentro, ¿Sí? Entonces eh, ven, ven que el alta recibía el array y recibía el índice. Entonces, le pedía todos los datos al usuario y eh, daba de alta y lo cargaba ya en el array. Entonces, directamente, casi que podríamos hacer todo esto dentro del alta, ¿no? Más pedir los datos para que no nos quede acá el new este, suelto y directamente que lo resolvemos adentro del alta. ¿Qué les parece? ¿O lo quieren dejar ahí y hacer un alta que solo pida los datos? No me contesta nadie. Bueno. Yo opto por hacerlo todo en una sola función y ya está. Se vería más claro. Bien. Bueno, vamos, sigamos con el espíritu de este parcial en donde estaba hecho esto así y hagamos esto dentro de la función de alta. ¿sí? Eh, entonces, vamos a, a copiarnos esta alta array y vamos a hacer nuestra versión con punteros. ¿sí? Así que me voy a ir a buscar esta función. Uh, no sé qué apreté. Acá está el alta, ¿sí? sí es cortito. Bueno, vamos a hacernos nuestra versión. ¿Dónde ¿Qué le pasa acá? Ah, me olvidé la respuesta. No sé por qué. Bien. Eh, bueno, ahí me copié la misma función. Obviamente le voy a cambiar el nombre. Vamos a ponerle eh, alta rey con punteros. Y acá lo mismo que, que antes, ¿sí? El array es un array de punteros cliente. Tenemos el límite, y tenemos el índice y tenemos el ID cliente, que también se nos, nos venía de afuera, ¿se acuerdan? El, el ID cliente que le asignamos a este nuevo cliente. Eh, bien. Bueno, y guardamos eso en un cliente auxiliar, ¿se acuerdan? Teníamos ahí, como decía el compañero también, ¿tengo que definir un auxiliar para guardar los datos? Sí, lo hacemos en esta variable cliente, ¿sí? ahí cargábamos todo, ¿sí? Eh, bien, entonces, acá terminábamos de cargar los datos, cargo los datos en eh, Buffer House, que es un cliente auxiliar, ¿sí? Me quedó ese nombre feo, ahí va out en vez de cliente out. Le asignamos el id cliente, el y ya no lo vamos a usar, porque de hecho después vamos a borrar el campo, no lo borré solo para que siga compilando. Y esto es lo que cambia, ¿no? Esto no cambia, porque ahora el array no es más de elementos del tipo cliente, entonces yo ya no puedo igualar este, esta variable del tipo cliente, que es la que tiene todos los datos cargados, porque se lo pedí al usuario, y lo fui guardando ahí, eh, ya no la puedo asignar a una posición del array. Porque el array, como veíamos ahí en el dibujito, ya no guarda más un elemento del tipo cliente en cada posición. Entonces, no puedo igualar un, un, una variable cliente a un elemento del array. ¿sí? Porque acá lo único que guarda es la dirección de memoria. ¿De cuál? Bueno, del que tuve que construir, ¿sí? eh, pero acá todavía no lo construí, solo tengo ese auxiliar. ¿sí? Entonces, bueno, esto no va más y acá lo que tenemos que hacer es lo que habíamos hecho acá, el new. sí. Ahí está. Bueno, esta respuesta igual a cero lo voy a poner acá adentro porque si hubo algún error. ¿sí? Y eso me dio null, por ejemplo, no, no devuelvo que salió todo bien. ¿sí? Y tampoco voy a incrementar el ID. Bien. Entonces, bueno, mi problema ahora es el siguiente. Mi, los datos están acá, están en buffer house. Sí, o sea, acá están los datos. Acá están los datos. Pero el espacio de memoria está apuntado por, PC, ¿sí? Pero los datos los tengo en esta otra variable. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, eh, tengo ese problema. Es como si, imagínense que eh, construir el espacio de memoria, ¿sí? pero yo por otro lado tengo esa variable auxiliar, buffer aus, que es una variable local. Entonces, eh, está en el stack. Y está por otro lado. Y yo acá hice que el usuario me cargue todos los datos. Entonces ahora tengo que copiar los datos de acá, de Buffer Aux, al espacio de memoria que yo pedí con Malloc. Que es al que apunta PC. ¿Sí? Pero los datos yo los cargué acá. Entonces tengo que igualar este con este para que se copien todos los datos. ¿Se acuerdan que cuando igualábamos se copiaban todos los datos. O puedo directamente. Eh, cargar campo por campo, pero no estaría bueno, ¿sí? Eso sería resolver esto. No sé si se entiende cuál es el problema. Sí, sí, sí, sí. Está bien. A PC ¿Pasar? le tendrías que pasar el, la dirección de memoria de Buffer Ox. No. Que... no, porque si, mira, miralo en el dibujo y ahí te vas a dar cuenta. Vos tenés que PC apunta al espacio de memoria que construiste con malloc, ¿sí? Y por otro lado tenés bufferAUX, que es una variable local. Si vos haces que PC apunte a bufferAUX, o sea, escribirle a PC la dirección de buffer bufferAUX, estás haciendo que este apunte acá. ¿Sí? Pero esta variable es local de la función, cuando yo salgo de la función deja de existir. Entonces no puedo guardar la dirección de memoria de bufferAUX acá, en el array. Lo que tengo que guardar es la dirección de memoria que pedí con malloc, que es la que va a seguir viva cuando yo salga de la función. ¿Sí? Entonces no tengo que igualar, eh, no tengo que agarrar la dirección de memoria de buffer aus y asignársela a PC y después copiarla en el array. No, yo tengo que copiar los datos que están acá a este otro espacio de memoria. Porque este es el que va a seguir vivo cuando yo salga de la función. Y hasta que yo no le haga un free va a seguir vivo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, sí. Se que me estaba hablando. No, yo ya me... Ahí me mareó, ¿eh? Muy bien. Bien. Bueno. No, vamos madre. de nuevo. Yo sé que es muy tarde. ¿Estamos de acuerdo que nosotros definimos acá una variable local? esta función que se llama BufferAux. Y sí, ahí se ve claramente que es una variable local de la función. ¿sí? ¿Para qué la, la definimos? Bueno, porque todos los datos que va ingresando el usuario los vamos cargando ahí, en los campos de Bufferaux. Ven que acá le estoy pasando el nombre, el apellido, el quit, a todos los getNombre. ¿sí? Entonces, cuando terminé de pedirle todos los datos al usuario, ¿sí? en BufferAux, que es una variable local de la función, me quedaron... Me quedó esa variable que es del tipo cliente con todos los campos cargaditos, con los datos que yo quiero. ¿Sí? ¿Qué hacíamos antes? Agarrábamos ese buffer aux y directamente lo copiábamos a la posición del array. Entonces se nos copiaban todos los campos. ¿Sí? ¿Por qué lo podíamos hacer? Porque el array era de elementos del tipo cliente. Entonces es como si cada uno de estos elementos tuviese el, el mismo tamaño que mi buffer aux. Entonces, yo lo igualaba y se copiaban todos los datos de acá, acá. En la posición que correspondía, acá o acá o acá. ¿sí? Eso es lo que hacíamos antes, lo que hicimos en el parcial. ¿Está bien? Que es esta línea de código que acá les comenté y le puse no. Ven, acá están igualando la variable buffer bufferAUX, que es del tipo cliente y tiene adentro de todos los campos cargados, a un elemento de una posición en particular de la raíz de elementos cliente. Porque el array era de elementos cliente. Entonces, cada posición tenía el espacio para guardar todo un cliente. Ahora ya eso no es así. Entonces, ya no puedo igualar eh, la variable buffer house, que es la que tiene la data que me ingresó el usuario, con el ítem del array. Porque el array lo único que guarda es la dirección de memoria. Y yo lo que quiero guardar es la dirección de memoria de lo que me devolvió el new. Que es el espacio de memoria dinámico que construí. ¿Sí? O sea, lo que ahora no tengo más en el array, lo tengo acá suelto. ¿Sí? Entonces, en la posición del array, quiero guardarme la dirección de memoria de ese espacio. Entonces, en, en vez de copiar esto al array, yo necesito copiar esto acá. No sé si ahí se entiende más. Tenemos que hacer dos cosas de acá. Primero, copiar los datos al espacio de memoria, que sería esto que te digo, de pasar del buffer house acá. Pero después, el segundo paso es copiar la dirección de este espacio, que es la que va a seguir viva, al array. ¿sí? Que es lo que ya habíamos hecho acá. Pero dijimos de mudar todo esto a la función de alta. ¿Sí? O sea, esto lo tenemos que seguir haciendo. Copiar en el array de punteros, el puntero. ¿sí? Bien, ahí te propone en el chat, Ariel, que, que pongas operador de indirección PC y le asignes el buffer a... Asterisco PC y asignes buffer out. Bueno. Él me dice. Eh, asterisco PC. Igual buffer out. Y que con eso hago esto. ¿Sí? Sí, eso es lo que digo. Bien. Bueno, eso está bien. ¿Sí? Recuerden que con. Eh, ese es el puntero al cliente. Si yo le pongo un asterisco, es como si tuviese, como si viajo a, la, a, la, a ese área de memoria donde, a donde apuntaba PC y puedo acceder a toda la información. Entonces, estoy transformando el cliente asterisco en cliente. Entonces, ahí lo puedo igualar a otro cliente. que En este caso es Buffer House. Y ahí se copian todos los datos, ¿sí? De uno al otro. O sea, se hace ese pasaje de todos los datos que están en Buffer House a todos los datos que están en el espacio de memoria que me devolvió el new y que PC apunta ahí. ¿sí? Si yo pongo asterisco PC, estoy accediendo a toda esta área. ¿sí? Y la puedo igualar a otro cliente. ¿sí? O podría, esta es la opción 1, o podría acceder a cada campo y de cliente y acceder al campo de Buffer House. Y de cliente. ¿sí? Fíjense que en un caso accedo con flecha y otro con punto, porque uno es un puntero a un cliente y otro es un cliente. ¿sí? Entonces podría copiar uno por uno. ¿sí? En el caso de los strings, eh, perdón, de las cadenas, tendría que usar el STR Si no los puedo igualar, entonces ya se hace un lío bárbaro. Recuerden que cuando igualábamos dos estructuras, una se copiaba en la otra. ¿sí? Entonces podría usar esa manera ¿sí? para copiar todos los datos. Eh, y lo otro que decía Mauricio era directamente usar, hacer este new arriba de todo y ya usarlo para cargar todos los datos directamente con el puntero al área donde después me, va, me van a quedar esos datos. Entonces no tengo que hacer esta copia. ¿sí? Que también lo podríamos haber hecho en el caso anterior. Eh, trabajar directamente con el array de la, en la posición y no trabajar con el buffer out ¿sí? Claro, hay, hay que tener la salvedad ahí que si no lograste obtener Alguno de los datos, ese espacio que creaste ya no Pero tienes que liberar. Claro, exacto. Porque te quedaría el, el new, te queda fuera de este, del if. Claro. Sí, sí, sí, sí. Eso sí. Hay que tener más cuidado con eso. De controlar el error y liberarlo, ¿sí? en todos los casos. La conclusión es que esto lo que va a hacer es copiar eh, los campos de buffer out. En el área dinámica. El área que me devolvió el new. ¿sí? Y a la que apunta PC. Y después de hacer eso, tengo que incluir, tengo que agregar eh, la dirección de PC, o sea, la dirección a la que apunta PC, que es el área que me devolvió el new, lo tengo que agregar al array, ¿sí? como hacíamos acá. Eso es lo que ahora voy a tener que copiar en el array el puntero al espacio de memoria del cliente, ¿Sí? Entonces, ahora estoy igualando eh, la posición del array, o sea, el ítem del array lo estoy igualando con el puntero para guardar ahí la posición, ¿sí? Recuerden que ahí en nuestro ejemplo en el papel, este eh, clean New me devolvía ese 55, que era la dirección de la, el, la zona de memoria que me devolvió, así que construí con malloc. Y eso se guardó en PC, bueno, ese 55 es el que quiero poner en mi array, ¿sí? Y eso lo estoy haciendo acá. ¿Está bien? Copio dirección en array de punteros. Y después incremento el ID que venía de afuera igual que antes. Y después devuelvo un cero porque ahí salió todo bien. ¿Sí? Entonces, esto no va más, esto no va más, el isempti ya no lo usamos y ya no se copia más buffer al array, sino que buffer se copia eh, al espacio de memoria que yo construí con el new y después en el array lo que me guardo es la dirección de memoria de ese espacio.